Gracias por continuar con nosotros. Algunos pobladores de nuestro país se están preparando ante posibles cambios del cambio climático. por el deterioro de los ecosistemas Centro Humboldt, Blue Energy y Caribbean University con el apoyo de USAID han desarrollado durante tres años el programa Derechos y Adaptación Ciudadanía Preparada Ante el Cambio Climático en la región autónoma de la costa Caribe Sur Sí, mire eh, estamos hoy tratando de mostrar los resultados que obtuvimos durante tres años de trabajo junto con Blue Energy y la BICU eh, las cosas que trabajamos eh, hubo de distintos tipos, a nivel local, comunitario, donde se trabajaron planes de adaptación al cambio climático con la participación de las poblaciones locales. Eso se realizaron 12 planes en distintas, en distintas eh, localidades, tanto a nivel urbano como rural en el eh, municipio de Bluefield y Laguna de Perla. Se trabajaron tres planes de adaptación al cambio climático, uno en Corn Island, Bluefield y Muelle de los Bueyos. Eh, estos planes contienen las medidas para que los municipios puedan adaptarse y hacerse más resilientes a los impactos del cambio climático. Esto incluye el manejo de aguas, el manejo de suelos, el manejo de agricultura, eh, de, de variedades de semillas, etcétera. ...para eh, poder estar preparados para eh, la, enfrentar los efectos del cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, normalmente pensamos en el, en el corredor seco, pero realmente esto es en, eh, en el Caribe porque, aunque no se habla mucho de ello, los incrementos de temperatura están siendo más grandes en el Caribe que en el Corredor Seco. Lo que pasa es que en el Corredor Seco, un grado centígrado se siente más que en el incremento de dos grados, por ejemplo, en la costa Caribe. Y eh, estamos... Eh, los componentes que se trabajaron fueron capacitaciones en temas de agua y saneamiento, higiene, nutrición, se desarrollaron centros comunitarios de adaptación al cambio climático, donde se instalaron las tecnologías e in y se impartieron las capacitaciones, además fueron un punto de referencia para las comunidades. Vamos a escuchar ahora al señor eh, director ejecutivo de Blue Energy. Ante el cambio climático, en los últimos tres años hemos estado trabajando nosotros eh, varios componentes. Eh, que son un paquete de capacitaciones eh, comunitarios en temas de agua y saneamiento, higiene uh, y nutrición. Hemos estado desarrollando los centros comunitarios de adaptación al cambio climático, que son instituciones anclas donde es y representantes de la, del gobierno municipal. Um, y estas planificaciones locales han llevado a la población a poder eh, recorrer su barrio, conocer su entorno um, y realizar eh, la, las diferentes vulnerabilidades que tiene el barrio y también eh, los medios de vida principales de los habitantes de estos barrios. Y con esto se proyectan eh, al futuro eh, viendo cuáles acciones pueden emprender para, para empezar a mitigar y enfrentar a, a los efectos del cambio climático que vienen eh, cambiando, digamos, el, el medio ambiente. Eh, nosotros como Blue Energy trabajamos en la comunidad Rama eh, de Tictic -tic al sur de Bluefields. Trabajamos eh, varios barrios de Bluefields, 19 de julio, uh, Loma Fresca. Uh, después, eh, ahorita estamos terminando eh, el barrio San Pedro uh, y Ricardo Morales. se pudieron implementar para el cambio zona? <risa> bueno, eh, primero estamos trabajando a dos niveles. Ex el proyecto también se desarrolla a nivel familiar y a nivel comunitario. A nivel familiar las personas implementaron metodología de conservación de suelos, utilizando la agricultura. También están trabajando para cosechar agua y retener los nutrientes dentro de los terrenos. También trabajaron con filtros de agua, cocinas mejoradas y en algunos casos baños ecológicos. Regresamos a Estudios.